No es para beber el romo adulterado, que dicho sea de paso, la gente cree que es de ahora que ese romo mata. Hace tiempo que está matando, pero algunas veces la prensa, la misma prensa de ayer, la pagada, te cambia la noticia cuando así le da la gana, como me dice mi amigo Sirio, que hablan del aborto para cambiar noticias. Eso es cierto, mi querido Sirio. de vez en cuando que yo le doy su respuesta. Porque ese es un problema que solamente los médicos lo saben. Y a esta altura del juego todavía nadie sabe explicar qué fue lo que pasó con el aborto. Si fue despenalizado con una causa. Pero la gente tampoco lo entiende. Le puse el ejemplo. Si el muchacho viene de espalda. Y al venir de espalda muere la mamá. El médico no cae preso si en ese caso salva a la mamá y mata al muchacho que viene de espalda. Pero en un país de corrupto, cuando viene a ver el muchachito viene bien, la muchacha le dice, doctor, denle una nalgada para que ponga de espalda el muchacho del diablo. Y ahí está el problema resuelto. es un país de sinvergüenza. El aborto está despenalizado. Si usted lo hace como ellos dicen que debe hacerse, ¿y quién dijo que se va a hacer como debe hacerse? Si hay hace años, pero no es de eso que quiero hablar, es de otra cosa. Farmacia Esther, mi farmacia, tu farmacia. Ahí es que yo recibo mi producto y puedo pagar desde mi casa. Y puedo usar el WhatsApp, el 829-616-5224. Los tres temas, para la gente clásica, para los que tienen más de 40 años conociendo, la militancia de izquierda de Manolo Bonilla, va dedicado a este programa. Ah, una cosa importante, nunca ha sido ateo, he sido revolucionario marxista, pero nunca ha sido Teo y siempre he creído en Dios. Aunque para muchos católicos el deseo de verme fuera, pero se le va a apelar el dedo. Ah, no, eso no se puede hacer por televisión. Prometí no hacerlo. No hacerlo por ti, mi amor, que está cenando en este momento. Miren, hoy es 30 de abril. Un día como hoy, a las 3 y 30 de la tarde, el Führer, Adolfo Hitler, decide quitarse la vida. Ese desgraciado murió con cierta coherencia, coherencia hasta en la misma maldad, de forma tal que aún todavía en el mundo, especialmente en países europeos y parte de Estados Unidos, tiene todavía seguidores y se han hecho miles de películas demostrando la definición que este señor tenía como líder. Hitler era tan perfeccionista en lo que él se proponía que los enemigos de Hitler podemos aprender de él. Porque muchas veces el enemigo te enseña. Hitler, cuando hablaba al público, y en ese entonces, los medios de comunicación verbal, virtual, como se le llamaría ahora, o sea, las bocinas, los micrófonos, no tenían la amplitud y la perfección que tiene hoy. Y aún así, Hitler tenía el don de la oratoria capaz de de hacer que les, se le salieran casi la baba, las lágrimas a los jóvenes alemanes que lo escuchaban. De Hitler hay que hablar de un hombre malo con coherencia. Hay que decirlo. Y un 30 de abril a las 3 y 30 de la tarde, Hitler decide Darse un tiro. Hay ciertas confusiones en la forma en que encontraron el cadáver. Para algunos, Hitler procedió a masticar una cápsula de veneno de cianuro. En el momento en que la masticaba, en ese momento se daba un tiro. Pero también al mismo tiempo hay una teoría que se había rociado gasolina y tenía cerca de ahí una lámpara para que cuando cayera con el tiro o con el cianuro se cayera la lámpara, se llenara de fuego y su cuerpo quedara carcinado. Junto a él estaba su amante que a pesar de que se dice de ella que no era la mujer del nivel de, de inteligencia, el nivel de importancia eh, a nivel mundial que tenía Hitler, pero fue su amante, pero fue tan coherente, aún sin llamarla que tenía las virtudes de ser brillante, pues esta mujer, en la forma en que muere, se le puede decir que fue coherente en el sentimiento, a pesar de que hacía un papel diamante. Era su secretaria, después fue tal cosa, y después terminó siendo eso. También murió junto con él, murió con cianuro, murió posiblemente con el fuego, y los cadáveres, históricamente hablando, un día como hoy se encontraron. Porque tanto Estados Unidos que estaba muy cerca ya de Berlín, que tenían toda Berlín ya casi ocupada y que en cosa de hora casi era seguro hacer preso.